Bueno, pues hubo una pequeña falla eh, en la conexión y vamos a hacer esta parte 2. Así es, la parte 2 y estamos en... <risa> Hay que creer para recibir. Ok, la, la parte 1, bueno, quedó ahí, a, um, en, ahí abajo. Así es. Eh, y ahorita ya estamos en la parte 2 podemos parte dos. terminar lo Así que estábamos es. haciendo. Así que disculpen toda... No, no, no, no somos dueños no somos de, de este tipo de situaciones sí, Son, son pero, cuestiones técnicas De, discúlpenos, de los discúlpenos, medios Disculpenos Es el equipo eh, Es el internet no, no sé qué pasó Hay casos que se cortó Así es entonces ah, okay, es, Vamos, vamos a, a retomar Entonces Lucas 850 eh, Lucas 850 Para volver a Re, re, bueno, reiniciar el, el, la, la parte donde se la nos segunda cortó. parte ¿sí? Sí. Eh, dice así, oyéndolo Jesús le respondió, no temas cree solamente y será sí. salva entonces ese es el, el punto clave sí. de, de mencionado ahorita es, de, de, sí, mencionado. Uh -huh. de que la importancia de poder recibir al Señor Jesús en nuestra vida y en nuestro sí. corazón sí, y decirle, mira el Señor es bien atento, no se meta a tu casa si antes no toca la puerta. Claro. Ahí en la puerta El Señor es, que es bien se atento, dentro, él, él no se va a meter a la fuerza a tu vida. Así es. Pero si tú le abres la puerta, Él va a entrar. Él va a entrar. Es aquí yo a la puerta y llámese si alguno oye mi voz y abre la puerta dice entraré a él y será con él y, y él con entonces, es conmigo entonces esa es sí. la conexión pero el Señor porque es muy decente no no Dios. se anda metiendo a, a, a la vida de no, nadie si sí, no, sino, no. le abrimos la puerta no claro, claro eh, eso no. es bien bien bien bien importante por eso quisimos retomar eh, este versículo para poder agregar lo que estamos sí, ahorita así es ¿Por qué? Bueno, en primer lugar porque se nos cortó ahorita la conexión. Sí, así es. ¿Cómo por qué? Ni me preguntan, no pues lo De sé. repente se, se corta. Eh, pero lo, lo importante es que ya estamos nuevamente aquí, y estamos Ajá. haciendo la, como parte 2 Como parte dos, así eh, es. Entonces, eh, simplemente escuchen, escuchen, veanos y Ajá. esperamos que esto pueda ser de bendición ser para todos. Reciban la bendición. Y ahora sí nos vamos a, a los uh -huh. últimos dos, dos pasajes. Ahí en Juan, Juan uh -huh. 1, 12 nos dice, más todos los que le recibieron, dice, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice lo, lo dio, interesante. La potestad de ser hechos hijos de Dios. Qué interesante, ¿verdad? Así es. ¿Verdad que sí está interesante? Cla cl claro que sí. Claro que sí. Está interesante. Cuando nosotros le aceptamos, le recibimos, Él, entonces, es cuando hace las cosas. Amén. Así es. Así es. Menos no. Menos no. Menos no. no. ¿Por qué? Porque el Señor es muy, él, muy, él muy, muy, muy... Él respeta. Muy, muy, muy decente. Él respeta. Él eh, eh, nos ama. Eh, él, él nos ama. Y porque nos ama... Uh -huh. Respeta nuestra libertad de Así aceptar es. o no aceptar. Así es. Entonces, por eso es bien bien, bien importante que tú y que yo y que todo el mundo sepamos entender esto. Amén. ¿Por Así qué? es. Porque el Señor no se va a meter no, a la vida no, de nadie no, no, no, no, no. si tú no le das el permiso. Así es. E ese, es ese es obvio. Entonces... ¿Qué tienes que hacer? Decirle, Señor, aquí estoy. Te abro mi corazón. Esa es la puerta de tu corazón. Así es. Habla para que el Señor pueda entrar. Perdona mis pecados, perdóname Señor. Y ¿Sí? ahí la persona ya se va. Pero de, de delante del Señor. Haz tu confesión delante del Altísimo. Así es. De nadie más tienes que hacerlo. Es delante del Señor simplemente. Y si tú... te te delante del Altísimo pues Él, él va a ser lo, lo suyo amén, él, amén. él te va a, a, a dar la bendición simple y sencillamente ¿verdad? entonces sí es. y ahí en, eh, en 3.15 lo dice para sí. que todo aquel que en Él cree no se pierda mas tenga vida eterna este es el, el propósito este es el mensaje porque el Señor no quiere que nadie se pierda por eso todavía está él esperándonos, vea, con sus brazos abiertos, porque el tiempo se ha acercado, el tiempo viene, no sabemos en qué momento el señor te llame o el señor venga y, y, y tienes que estar listo para este momento. Así es, entonces vamos a complementar un poquito más con lo que dice aquí eh, Marcos 9 Vamos eh, a ver Ahí en el verso 24. 24, 24. Uh -huh. E inmediatamente. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo. Qué que interesante. Creo. Inmediatamente le dice, sí, creo. Uh -huh. Yo creo. Creo. Ayuda mi incredulidad. Qué que, que interesante. Ayuda mi credulidad. Qué interesante porque a, a veces somos un poco incrédulos. Lo digo así en términos totalmente generales. No estoy diciendo que tú eres una incrédula o un incrédulo. Ni estoy diciendo que yo soy un incrédulo. No, no, no. sino Por lo que dice que sí, la escritura. La que dice. Uh -huh. eh, en cuanto a, a, a este personaje del que está aquí, que es un muchacho. Estaba teniendo grandes problemas de salud. Uh -huh. Estaba endemoniado. Estaba endemoniado, del sí. hecho. Uh -huh. Eso es lo que estaba pasando ahí en esta historia. Así es. Y cuando Jesús vio... Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, respondió al espíritu inmundo diciendo, espíritu mudo y sordo, yo te mando que sal de él. Y no entres más en él. ¿Qué actitud de, de Jesús? Con esa fortaleza le ordenó al Espíritu. Y era una legión, ¿eh? Sí. No, no era un, un, un Espíritu, era toda una legión. ¿Todo Ahí es donde, en, en esa parte de la Escritura, es cuando eh, manda a, a, a esos Espíritus endemoniados a los cerdos y dice uh -huh. que en la escritura que eran como dos mil, sí, los, como dos los, mil... Los cerdos uh -huh. y se metieron en, el, eh, en esos cerdos sí. era toda una legión la que tenía este esta, este muchacho así es pero estaba siempre atormentándolo siempre atormentándolo sí, siempre atormentándolo sí. entonces por eso Jesús tomó esta determinación y como iban a salir un montón, se apresuró cuando ya vio que la gente estaba afirmando que no se dejan alterar a eso. Sí, exacto. Lo exacto. Mejor a los cerdos, ¿verdad? Entonces, eso es lo importante. Por eso tenemos que tener esa relación muy personal con el Señor, y pues le tenemos que decir, entra en mi vida, uh -huh. cámbiame, transfórmame. Eh, no sé qué tanto sí, has es. hecho de daño, de mal, de, de pecado... Pero lo que sea, Dios te lo perdona. Amén. Si vienes a Él arrepentido, arrepentido, y le dices, entra en mi vida. Así entra es. Entra en mi corazón. Amén. Amén. Así yo es. te recibo como mi Señor, yo te recibo como mi Salvador. Y el Señor, ¿qué va a hacer? Hacerlo. Hacerlo. Así así hacerlo. Así, de fácil, así, de sencillo. Entonces. Así es. Por eso el, el tema es. Creer para recibir. Creer sí, para recibir. Aunque ya ahorita nos vimos a la parte 2, porque se no. nos cortó aquí la, la, la conexión, que ya no tenía un problema, gracias a Dios. Pero eh, eh, eso es lo, lo, lo más importante de, de este asunto. Amén. Amén así Hacerlo es. para la gloria de Dios. Y te pregunto ahora a ti directamente, mi amada. A ti directamente, mi amada, ¿Cuál es tu necesidad? ¿O qué es lo que tú quieres que Dios haga contigo? Haz esto, mira. Dile, perdón al Señor por tus no, errores y por tus pecados. Si ya acepta, aceptaste, tú tu Y Si no lo has aceptado, acéptale. Si entra en mi vida. Amén. Y ahora, sí, ya como hija de Dios, Así pídlen. Y te vamos apoyar cuando nosotros lo Y escríbanos, pueden mandarnos un mensaje. En lo que tú estés viendo el video, ahí siempre va a haber una manera de, que, de cómo tú nos puedas mandar un, un mensaje. Así es. Y ahí abajito, en la información que ponemos siempre, ahí hay un correo electrónico. Es hoy punto y tú nos puedes escribir. Amén, así es. Y de esta manera vamos a finalizar esta segunda parte, amén. ya está siendo mucho más cortita. Amén, amén, así porque es. Porque ya le hemos adaptado la primera. Y pues bueno, queremos para ti lo mejor. Amén. Queremos señor, para ti lo mejor. Es bueno. Y voy a pedirle a mi esposa que haga una oración sí, y luego yo. Aleluya, Padre, le alabamos, le glorificamos sí, en señor. este momento, Padre dándole honra, gloria y alabanza, Señor. Gracias, Señor, por su bendita palabra, Señor. Gracias, Padre, porque usted es grande y maravilloso y usted no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, Padre. Y le damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor, que, que nos ha dado de enviar su palabra, pidiéndole que usted toque vidas, toque corazones, Padre, en el momento que ellos, Señor, estén... Buscando, viendo por que necesitan, uh, Señor, algo porque hay problemas en la vida, Señor, hay enfermedades, Padre Santo, pero usted siempre está presente, Padre, usted está presente, únicamente hay que buscarle, hay que clamarle, Señor, y creer con todo nuestro corazón que usted lo hace, Padre Santo, como nos, nos dice Padre ahí en Éxodo 23, 25. Eh, mira más a Jehová vuestro Dios y serviréis y bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad del medio de ti. Únicamente, Señor, hay que clamarle y hay que creer y hay que recibir en esa fe, Señor, que usted nos da. Padre, gracias por este tiempo que nos ha dado en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Amén. Yo en esta segunda parte. Pues yo quiero también tomar un, un, un tiempo para hacer una pequeña oración a favor tuyo. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál? Ok. Esa es tu necesidad. Ok. Ya Dios la escuchó. Yo, yo no lo escuché. Porque estamos a distancia de ti Pero Dios sí lo escuchó Pero te voy a sugerir que te pongas Tu manita en tu pecho Y por la fe recibe el Padre Santo Si sí, le recibe la bendición Ahí es donde esta personita Dios. Ha puesto su mano ¿no? Ahí su pecho sí, señor. Pues si sí le escuchó Lo que esta personita dijo Gracias sí, sí, Señor A ti te digo mi madre a ti te digo, mi madre, por la fe, recibe la bendición del Señor. Recibe, recibe la bendición del de Señor. En el nombre de Jesús. No importa cuál pues sea tu problema, pues no. no importa cuál sea tu necesidad. La cruz puede ser financiero, puede ser recibe, moral, espiritual, puede ser matrimonial, puede ser con la familia, puede ser de cualquier índole. Pero aquí te digo, recibe. Recibe, la bendición. recibe de Dios. Recibe. recibe la recibe bendición, bendición del Altísimo. Dios. En el nombre del Padre, señor. en el nombre del Hijo, en el Señor Espíritu Santo. Gracias, Señor. Y a bendita palabra, Señor. Toda honra, toda gloria y toda honra. Sí, señor. Porque usted es quien lo hace, Señor, no nosotros. Honra, gloria y al alabanza. Sean a ustedes. Nosotros solamente somos voceros. Usted es Aleluya. quien hace toda la obra, Señor. Aleluya. Y para usted sí, no señor. hay instancias. No importa en qué país se encuentra la persona, Señor. Santo. Para usted no existen las no instancias. Existe sí. solamente el propósito. Llamamos, Señor. Y a ti te digo: por la fe, pues sí. reciben. Reciben solamente por creer. Así como ese hombre creyó. Tú que y que la misión del Altísimo sea sobre tu vida. En el nombre sí, sí, sí. de Jesucristo Jesús. Cristo. Sí, sí. Amén. Amén. Amén. Sí, sí. Y amén. Sí, sí. Pues hasta aquí llegamos en esta segunda parte. Eh, pues eh, vean las dos, las dos partes. No las vamos a juntar nosotros. Eh, así no. nos vamos a dejar. Parte 1, parte 2. Y que... Usted preside todas, todas, todas las bendiciones del la artículo. Bendiciones. Bendiciones. Sí, bendiciones para todos.